dentro de una bolsa, lance papelas de oro como Willy Wonka, dile a Charlie que esta mierda no se vende sola, pasa por el paqui y súbete una coca cola, te trace pan y boldad, vas a probar la pompa, con la consola si te mueres tienes otra bola, saluda la pistola, se te apagan las farolas, el bici aprieta y la pella ahoga, por la boca loca, y los ojos que no enfocan, ya me la sudan los motivos de la bronca Estábamos de mañaneo en la rave de la marmota No entiendo cómo nadie se cargó a sus notas ven, yo. Ven, ven. pocos, todo eso acabó fatal, siempre mejor no hacer dinero en donde cagas Por cámaras de vigilancia que se ven mal, crestas y ojeras reflejadas en una pantalla Búscate el pan, venden piracetán, tan mayorcitos pero no aprendieron nada Desde un local suministrando a una ciudad, tres caras delgadas alumbradas por calada Toca el charlatán, al sapo al que no da la cara este huracán ya no se para. ¿Eh? Estoy de luto porque suenan las campanas. Fuman amapolas. El que reparte siempre gana.